¿A quién le digo la serenata? Suenan las voces, suenan las voces, suenan las voces, te digo que suenan las voces Antes calladas suenan las voces, O se despiertan nuevas generaciones Dicen las voces, escucha las voces, lloran las voces, que digo que ríen las voces. Sin interludios, ni introducciones, ya sin silencios aturden las voces. Ya sin poesía gritan las voces, ya sin metáforas y sin enrosques. Ya no se cantan canciones viejas, no a gargantas las hacen canciones nuevas te tapen las orejas que ya no sirven los tapones para orejas que ya se pintan nuevas banderas te digo que hay gente que piensa nuevas ideas que ya se liberan las gargantas, tarde un reto más repiquetean y no están cansadas a pingadas, cantan las voces, arman los coros, se arman los bailes y te tambores se arman orquestas y sacan los pianos a la calle Vienen corriendo y no se escapan. Vienen corriendo a los que antes los callaban. Vienen corriendo y no se escapan. Van aturdiendo a los que antes censuraban. Yo te pregunto qué estás haciendo y a vos te pido, me preguntes qué es lo que yo estoy haciendo, qué estoy haciendo. Acá cantando, vos escuchando, yo bajita, voz bajita, vos en silencio. Todos sabemos que afuera hay cantos, son de esperanza y no tienen miedo Todos sabemos que afuera hay cantos, son de esperanza y no tienen miedo Yo ya no pienso en el futuro, si no es ahora, no habrá mañana Yo ya no pienso en el futuro, si no es ahora, no hay ni mañana